Sí. Un, dos, tres. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este momento sincrónico. Aquí, bueno, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, se escucharán, están, están pasando muchos autos de fondo y motos, hay muchos ruidos de motores, y sí, y la ley del tiempo hay que aplicarla a donde toque, a donde uno esté... A aplicarla, dejarla, permitirle suceder, porque la ley del tiempo es la ley natural, la sincronía es una ley natural. Eh, cuando cuando decimos qué sincronía, cuando nos encontramos con un evento sincrónico en nuestra vida, con un momento sincrónico, en realidad lo que lo que pasa es que se nos abre la ventana que percibe el orden natural, que es una sincronicidad permanente, una sincronicidad simultánea, continua, en donde todo el universo está en, en sincronía permanente. Porque todo está sucediendo ahora, en este continuo de tiempo en donde todo lo que existe está existiendo simultáneamente y, y sincronizadamente con todo lo demás en este mismo momento, que, que es el único momento que se extiende en el tiempo. Eh, y cuando digo que se extiende en el tiempo, me refiero a como el eco. del radio que emana este momento, ¿no? Como el, el continuum del tiempo va, va dejando un eco, una memoria, una visión. Y, y siempre que volvemos al cuerpo y que percibimos el espacio con, con todo lo que hay en el espacio, incluso con estos ruidos de, de motores y de colectivos y de otras cosas, motos que se alejan a la distancia. Eh, eso que entra por los sentidos también lo registramos cuando ya pasó y lo... Y lo discernimos en contraste con otra cosa. Los colores, los sonidos, son siempre contrastes que llegamos a percibir en comparación con otra cosa. Si no tuviésemos esa posibilidad de comparar, esa posibilidad de recordar o de percibir lo que pasó, tal vez no habría percepción, o ¿no? no habría una percepción... Eh, diferenciada sería todo lo mismo y ese todo lo mismo sería un, un absoluto e eh, indistinguible entonces todo lo que tiene forma y todo lo que podemos percibir a través de nuestra mente lo percibimos por el eco y la resonancia que, que producen en el tiempo y el tiempo es de la mente y por eso la manera en la que medimos el tiempo es la manera en la que se organiza nuestra mente. Así que bienvenidos y bienvenidas a este momento sincrónico espontáneo una vez más. Que lo estamos realizando o compartiendo eh, unos 10 días después de lo que fue el evento nosférico en 1579, en, la, en, en lo que inició esta onda encantada de la tormenta. Y hoy estamos en el antípoda, que es la luna. Caramba, ¿no? Hay, hay muchas motos muy ruidosas en esta ciudad. Caramba, carambita. Eh, y hoy tenemos la particularidad de estar llegando al día 28 de la luna cristal completando las cuatro semanas o heptadas de esta luna. Una heptada roja, una heptada blanca, una azul y una amarilla conforman las cuatro semanas de, de una luna de 28 días, en donde cada semana perfecta de 7 días. Nos da una, medi una medida del tiempo en donde cada luna es igual en su cantidad de días y en su formato. Y por ser igual lo que pasa es que cuando, cuando un pulso se repite va adquiriendo una cualidad de tono y ese tono se hace frecuencia y eso es lo que, lo que nos muestra la onda encantada en sus 13 tonos como un, un fractal de una medida de un principio de onda, de frecuencia. Eh, como esta frecuencia súper baja ahora de de este motor de colectivo. Estoy en una en una casa que está enfrente de una parada del premetro y entonces cuando paran los colectivos se escucha eh, esas frecuencias súper bajas de sus motores. Mm. Por momentos eh, en esta cuarentena venía más tranquilo todo, pero en los últimos días se fue incrementando bastante la actividad. Igual, bueno, después de los mensajes de hoy de, del presidente y demás, eh, pienso que nos esperan bueno otros unos 20 días de, de cuarentena eh, reloaded. Así que al menos en este aspecto vamos a recuperar un poco de silencio. Bueno, el día 28 de la luna, la heptada amarilla, estamos en la deptada 48 del año, 48 semanas, ¿sí? completando las 48 semanas, completando esta luna cristal de la cooperación, ¿Cómo puedo dedicarme a todo cuanto vive? Dice la, la pregunta. Eh, ¿Cómo puedo dedicar mi ser a todo lo que tiene vida? Y, y la semana amarilla se, se codifica con el poder de, de maduración el poder madura del fruto Es la meditación de la, de la semana amarilla estamos apenas pasaditos unos días de la luna nueva y, y en donde hubo un eclipse en el solsticio y eh, vamos hacia otro eclipse dentro de algunos días más en la luna llena eh, si vamos al Zolkin, ah, yo sabía que algo me iba a quedar, tiki. siempre alguna corrección eh, se hace necesaria. Aquí, y hablando de corrección, eso es lo que vamos a ver después un poquito en el mapa del diseño humano. Eh, estamos en la luna espectral roja, en el KIN 89. La luna espectral es el sello 9 tono 11, Sí, 9-11, como sabemos esto eh, codifica muchas cosas también, eh, 9-11 es el evento del 9-11 también y es el, el número con el que se llama eh, por asistencia o a las fuerzas de seguridad como les dicen, eh, 9 y 11. Eh, y estamos en la, en la armónica 23, que es el proceso magnético, que dice formular el libre albedrío del propósito. Entonces en esto aquí es el, el proceso magnético, es acerca de cómo formulamos nuestro, nuestro libre albedrío, acerca de cuál es nuestro propósito. no ¿Cuál es el propósito? Y esto viene codificado por el, por el hexagrama 64, que es el último del I Ching. ¿sí? Y se llama antes de concluir. Antes de concluir, en el diseño humano, la puerta de la confusión. Eh, y es interesante, ¿por qué porque antes de concluir? Para el diseño humano es confusión, Acerca de que una vez que todo se vivió, todo un proceso, toda una experiencia, eh, antes de concluir, esa experiencia tiene que venir el entendimiento, el significado. Por eso es la puerta de la confusión. Eh, porque la confusión es esa presión mental... Que nos lleva a encontrarle significados a las cosas, a las vivencias, a las experiencias que, que tuvimos. Eh, dice, en el Rey Biching dice, la transición al igual que el nacimiento requiere de una fuerza determinada para el pasaje de atravesar. La transición, al igual que el nacimiento, requiere de una fuerza determinada para atravesarla. De eso habla el, la puerta 64 de la confusión en el sistema de diseño humano. ¿Cuál es la fuerza que necesitamos para atravesar la confusión? También tengo el I Ching Galáctico aquí. Eh, veamos Sirio 21 en el I Ching Galáctico se codifica con el hexagrama 42 y el 60 el crecimiento y la limitación eh, también podemos aportar una mirada de lo que es ese hexagrama 64 en el I Ching Galáctico dice preparado que es el, el el nombre del hexagrama según las, las 20 tablas, no preparado, eh, la octava galáctica unifica las dimensiones, y dice preparado, informado por el sol del espacio, es la, el, el hexagrama 64 cuando es informado por el 40, en el Iching galáctico, dice la octava galáctica... Unifica las dimensiones como el sol del espacio. Uno, dice, contempla la luz interna. O la luz interior. Contempla la luz interior. O contempla la luz interna. Dos, completamente iluminado, la unificación espontánea dentro de del cambio sin fin. Completamente iluminada la unificación espontánea dentro del cambio sin fin. 3. Ríndete a la mente del rey de las estrellas. Eso dice el liching galáctico sobre el hexagrama 64. Aquí lo que vemos es de nuevo el Solkin, pero además de los tonos y de los sellos, eh, tenemos estos numeritos que nos indican las unidades psicrono. ¿Esto qué quiere decir? Si vemos en el día de hoy, por ejemplo, que es luna espectral 5.17, dice que esta, esta, este King funciona como unidad psicrono, que es el banco de memoria de la mente planetaria, en la luna 5, en el día 17. Ese día. Eh, se descarga esta energía de hoy del almacén de la mente planetaria. Uno a veces puede mapear eso y, y observar diferentes eh, situaciones de cómo se mueve todo aquello. Y el día de hoy, esperen que voy a corregir esto aquí porque estaríamos, a ver, esperen que tengo que mirar bien. Eh, claro, aquí al ladito. vamos a acomodar un poquito esto el día de hoy fíjense que estamos en la luna 12 y los días 26 27 y 28 siempre los primeros los primeros seis días y los últimos seis días de cada luna corresponden con los portales de activación galáctica y cada portal de activación galáctica se activa durante tres días entonces estamos en los tres días del humano solar amarillo Sí. El, habla acerca del libre albedrío de la intención eh, es muy interesante si lo miran dice por ejemplo ven que los, los portales de activación galáctica de la luna 1 son este el dragón magnético el sol resonante el dragón resonante y el sol cósmico estos estos cuatro sus tonos suman 28 Y después si lo ven en, en las diferentes lunas, también estos cuadrantes, siempre sus tonos van a sumar 28, ven 9 más 8 más 1 más 5, eso es 28. Entonces son 13 cuadrantes en donde los tonos suman 28, 13 por 28 hace 364 que son los días del año, entonces eso nos muestra el, el ciclo solar dentro del ciclo galáctico. Estamos en el Castillo Blanco, norte del cruzar, en la onda encantada azul de la tormenta, aquí en la luna espectral roja, esto para orientarnos también con las direcciones galácticas y dentro de la onda encantada de la tormenta, que tiene el propósito de catalizar la autogeneración, es un, un catalizador, un acelerador, el, como un proceso transformador, como, dije, como la digestión, digamos, como la integración de, de los órdenes menores en los órdenes mayores, como ese disolverse dentro de un orden mayor, transformarse, percibir como el, todo el orden... Eh, del que formo parte y que, que me hace a mí también y aquí la luna espectral roja está dentro del pulsar de la segunda dimensión de los sentidos junto con el dragón y la serpiente iniciando la segunda dimensión de los sentidos eh, donde el dragón eléctrico activa el servicio vinculando el ser y canalizando a través de la supervivencia de la serpiente se libera ese, esa energía del dragón esa energía del ser y esa energía de la de la supervivencia a través de la purificación y la liberación así del, del fluir de las aguas universales del, de la luna que es muluk eh, también estamos en el pulsar entonado con el, con el propósito de la onda encantada, que es la tormenta, y el día del solsticio, que es la semilla rítmica amarilla, este es el pulsar de un punto, no es el tono 1, el tono 6, que es una rayita y un punto, y el tono 11, que son dos rayitas y un punto. Entonces la autogeneración que se organiza y se equilibra en el florecimiento se libera a través de la Purificación del agua universal. Y en el oráculo de la quinta fuerza de la luna espectral roja, bueno, hoy el, el famoso invitado en realidad es no es por su nacimiento, sino por su partida. Hoy estamos cumpliendo eh, 13 ciclos de 260 días de la partida de José Argüelles, el mensajero del nuevo tiempo el gran maestro del, del tiempo y del, del, de todo lo que estamos compartiendo aquí en el orden galáctico del tiempo como la cuarta dimensión y todos estos códigos que él rescató de los mayas y que integró con, con otras tradiciones y, y con mucho empeño y dedicación desarrolló los, las diferentes herramientas y, y, y materiales así de, de texto que, que forman parte de todo el compendio que llamamos la ley del tiempo. ¿Sí? Eh, esto en el año 2011, hace ya más de nueve años. Eh, un día la luna espectral roja el partió de este mundo. Y el, el oráculo de la quinta fuerza de la luna espectral roja dice disuelvo con el fin de purificar liberando el flujo. Sello el proceso del agua universal con el tono espectral de la liberación, me guía mi propio poder duplicado. Eh, su poder análogo es el perro espectral blanco. Son energías mercurianas, son los sellos que codifican al planeta Mercurio. Eh, el amor incondicional y la lealtad del perro está ahí. Eh, brindando apoyo y sostén a la al, al, a la misión de purificación de la luna que es desafiada a su vez por su poder antípoda que es la la tormenta la transformación y la tormenta espectral y el poder oculto de hoy es el humano eléctrico amarillo de la onda encantada del perro que es la onda encantada oculta y y es el, el, el servicio de influenciar eh, con, con el poder del libre albedrío. ¿no? Y esto es lo que completa la, la purificación de la profecía, como se llama la, la cromática esta que, que empieza hoy. Aquí una miradita al tablero del telectonón en el día 28. Me quedó el cristalito ahí en la, en la tormenta y lo corregimos. Eh, entonces tenemos aquí el día 28 de la luna cristal, el, el sello luna en el tono espectral, y aquí, para acá el botán me quedó también medio desviado del camino, se quería ir por otro circuito, eh, como es el día 28, ya han, han recorrido todo lo que es la caminata del cielo, las tortuguitas, y Bolonich está en la Torre del Espíritu, y Pacalbotán está listo para iniciar un nuevo recorrido por los 28 días del ciclo biosolar telepático en el planeta Tierra. El guerrero volvió a, a, al centro del cubo, y el cristal se encuentra en la batería de recarga de la purificación de la Luna. Aquí tenemos en el, dentro... Esto, el telectonón no nos muestra una intersección del orden cíclico, que son estos 28 días que conectan a la Tierra con Urano, ¿Sí? ven que acá al lado de los, están los planetas, al lado de los diferentes peldaños. Eh, y la intersección con el tiempo sincrónico, que, que son las, las energías del Solquín, aquí hoy las dos pirámides en el sello Luna, la pirámide verde que es por el sello del día, y la pirámide roja que es por el guía, que es la luna, su análogo, la pirámide blanca, está en el perro, activando junto con la tormenta el circuito de recarga alfa-omega, la metaconciencia solar galáctica, que es el poder del 36, y el poder oculto del día aquí en el, en el sello del humano, en la intersección de, del orden sincrónico con el orden cíclico, en lo que se conoce como la torre de la voluntad. Esto es un poquito lo que nos muestra el mapa del telectonon. tuvo por el que habla el espíritu de la Tierra. Eh, también me parecía interesante darle una miradita al, al mapa del diseño humano en el día de hoy, eh, porque bueno son tiempos particulares. Fíjense aquí Plutón está en conjunción con Júpiter en la puerta 61, que es la puerta del misterio, en la línea 4. La puerta 61 la vemos aquí en el centro de la cabeza, es una puerta de presión, también fíjense al lado de la 64 que hablábamos antes, eh, es la puerta de presión del misterio, es el misterio para saber en el ahora, para presión para saber y esto es un, un poderoso condicionamiento que está marcando todos estos tiempos porque plutón especialmente son tránsitos lentos y está en conjunción con júpiter plutón que es un gran destructor transformador de todo lo que existe un renovador y júpiter que es una expansión de eso una energía que es como la ley también entonces eh, hay mucho puesto aquí en esa presión que además se está conectando con la puerta 24 en donde está Urano. ¿sí? Entonces hay algo que si lo vemos en la astrología no lo vemos porque Urano está en Tauro y, y Plutón y Júpiter están en Capricornio. Pero en el mapa del diseño humano a través del cuerpo gráfico los vemos conectados a, y definiendo un canal que es el canal de... Del, de la toma de conciencia, de awareness, el diseño de un pensador. Entonces, estamos todos bajo una fuerte presión para pensar, para saber, para tomar conciencia de las cosas. Y si no tenés estos centros definidos en tu diseño, te crea una reacción, podríamos decir, que son las, lo, que, lo que llamamos las estrategias del no ser, que es la necesidad de saber, la necesidad de encontrar respuestas, la necesidad de, de demostrar certezas, ¿sí? o sea, se produce mucha eh, actividad mental exacerbada con estos tránsitos. La línea 4 de la puerta, la puerta 61, que es la verdad interior en el I Ching, y es la puerta del misterio en el diseño humano, eh, Dice, la conciencia de los principios universales subyacentes. Todo esto tiene que ver con, qué, con aprender a discernir qué es lo que puedo saber, qué es, lo que no, qué, qué es lo que no necesito saber, y qué es lo que es imposible saber. Entonces, eh, siempre que forzamos... Este, el aparato del pensamiento eh, se vuelve algo contraproducente, nos produce consecuencias, eh, dolores de cabeza, exhaustación mental, confusión, problemas. Eh, de lo que se trata en verdad este canal es de aprender a observar y a incorporar la, eh, la escucha y, y, y el darse cuenta de cuándo es un momento en el que me doy, viene como una ajá, como ah, me di cuenta de algo. ¿no? Y esta línea 4 que se llama investigación y que está en detrimento, ven ese triangulito para abajo, significa que se activa el detrimento de esa línea, que es una influencia jupiteriana y por eso se activa tanto aquí en Júpiter como en, en Plutón también. Una vez que está activado el detrimento se fija ahí la energía y dice donde la tendencia a la expansión y a la integración puede involucrar a otros en la investigación y acabar en una diversidad de aplicaciones confusas. La ilusión de que la colaboración enriquezca la inspiración. En realidad, eh, la línea 4 siempre es una línea de, de contagio, digamos, de, de, de, de conexión con los demás. De, de crear redes, de, de cooperar con los demás. Y, y como dentro de esta energía del misterio de la puerta 61, esto lleva a la investigación compartida, digamos, y por eso habla la tendencia a la expansión y a la integración. Si uno mira la línea de exaltación, dice la capacidad de concentración para explorar la verdad interior en profundidad y de potenciar su aplicación a principios fundamentales. La presión de conocer los principios fundamentales. Cuando se va al detrimento aparece la ilusión de que la colaboración enriquezca la inspiración. Esto pasa, siempre el, el Rey Biching lo que describe tiene que ver con, con la conducta del no ser, con el condicionamiento mental que nos lleva a funcionar de una manera que no somos nosotros mismos. Entonces esta influencia a lo que nos lleva eh, cuando no estamos funcionando correctamente, esa, como il, ilusionados por esperar que en la colaboración la inspiración se enriquezca, esto puede provocar eh, en una diversidad de aplicaciones confusas. Es como cuando por ahí te expandís demasiado, integras a demasiada gente eh, en, en tu saber, y entonces empieza como la diversificación y, y como que se sale del, del foco la cosa, ¿no? como, como que las aplicaciones se vuelven confusas. Eh, y Urano, que está en el, en el centro Agna, en la puerta 24, viene trayendo como bueno, además de todo lo que genera en el signo de Tauro naturalmente, lo que nos está trayendo es procesos de razonamiento inusuales. Sí, que, es, que es como la puerta 24, que es el retorno, eh, y que dice el, el proceso de transformación espontáneo y natural, el proceso de transformación y renovación, y en donde la línea 13 se llama el adicto, dice la poderosa atracción de las formas regresivas, el adicto, Quiere decir como el que regresa una y otra vez a lo mismo. Esto produce un mecanismo mental en donde vuelvo una y otra vez a lo mismo, al proceso mental, hasta que como buscando ese, ese saber. Las personas, bueno, justamente esto en mi diseño tengo este canal definido y las personas que tenemos esta definición, tenemos una mente que funciona como una radio encendida a las 24 horas del día, como permanentemente repasando para adelante y para atrás eh, esos procesos mentales y buscando eh, el saber y es cuando soltas eh, y, y, y dejas que, que la claridad llegue cuando tenga que llegar que de repente te sorprendes con decir ah bueno ahí entendí algo no eh, bueno Venus, decían por ahí que se puso directo, está en la puerta 20 de la hora, conectando con la 10 que es el nodo sur, en la puerta 10 que es la conducta y eso crea el canal del despertar, es la, la conducta en el ahora. Y lo que va a suceder acá también en un diseño así es que hay, hay dos definiciones que están separadas entre sí. Eh, el Centro G, que es la identidad, el amor y la dirección, está conectado a la garganta, está comunicando, eh, está comunicando el despertar, está comunicando principios de un orden superior. Eh, es un diseño, se llama ese canal, un diseño de compromiso con principios de un orden superior y está buscando conectarse con ese saber. Y ese saber también está buscando conectarse con esa comunicación. Entonces lo que se genera, en definitiva, es que hay mucha búsqueda de esto. De la, de la comunicación y la expresión de los pensamientos. Y todo esto está sucediendo dentro del contexto en donde el sol en la puerta 52, que es la quietud, el templo, la montaña, aquí en el centro raíz, con su eje en la, en la tierra, en la puerta 58, que es su opuesto, también en el centro raíz, eh, son dos energías que definen mucho el proceso lógico y que nos ponen mucha presión para eh, identificar los patrones y, y, qué, y, cuál es, y qué es lo que está funcionando correctamente y especialmente qué es lo que no está funcionando correctamente. Es mucha presión para encontrar el foco, encontrar la quietud y la determinación para observar qué es lo que hay que corregir. Entonces hay mucha presión puesta en identificar eh, los patrones y enfocarse y corregir lo que tenga que ser corregido y junto con mucha presión mental para, para saber qué es lo que hay que corregir y para saber comunicarlo también, eh, dentro de un contexto en el cual valoramos también los principios de un orden superior, cuáles son los valores sí, que queremos comunicar, y, y eso también en función del de recorrido que queremos realizar, O sea, esa trayectoria que nos marcan los nodos, en donde tenemos por ahí en muchos aspectos resuelta nuestra conducta propia, pero lo que tenemos para revisar es la conducta colectiva. ¿sí? Esto nos están mostrando los, todo este proceso de los nodos lunares eh, que se está completando dentro de poco y que, que llevan de la puerta 10 a la puerta 15, ¿sí? como de del amor propio y de la propia conducta al amor a la humanidad y a la conducta colectiva cuáles son los extremos que, que podemos eh, expresar en nuestras vivencias como para eh, terminar de liberar todo lo que somos ¿no? eh, como una energía radiante ¿no? como eh, todo lo que sea correcto para nosotros. Y dentro de todo este contexto y estas presiones que, que describo y todos los condicionamientos que hay, todo siempre para el diseño humano eh, la, la forma de, de llevarse con todo esto es seguir de acuerdo a tu diseño lo que es tu, tu estrategia, tu autoridad interna. y bueno eh, Volviendo al, al código galáctico de la ley del tiempo, eh, hoy en, en luna espectral nos encontramos iniciando la cromática 68, las cromáticas son ciclos de cinco días, en donde siempre empiezan con un sello de la familia portal, y van hacia, hacia la familia señal, ¿no? entonces esto se llama la purificación de la profecía, la purificación espectral de la profecía lunar, como a través de, la, de liberar la purificación, se estabiliza el desafío de, de, de la, la vigilia del despertar del caminante del cielo y el desafío de estabilizar el cielo y la tierra estamos iniciando la cromática 68 de las 73 cromáticas entonadas que hay en un año así que ya estamos cerquita del fin de año y el día fuera del tiempo eh, por ahí es mucho para hoy porque ya me extendí bastante pero como es el día 28 de la luna y a veces he mencionado esto por ahí hoy le damos un pantallazo y otro día se los cuento eh, con más detalle esto es un nivel avanzado de la ley del tiempo que se llama 7777 es la física del cubo de la ley Habla un poco de lo que son los plasmas radiales y que son los nombres que le damos a los días de la semana. También si hoy, por ejemplo, es Silio 28, que es este plasma de aquí, y por qué les damos esos nombres y qué es lo que construimos en cada semana y en cada luna. Y para entender un poquito cómo creamos este, este octaedro y lo descargamos en el día de hoy en el centro de la Tierra. Tenemos tres plasmas que forman un cuántum sensorial. Sensorial decimos por los sentidos, por lo palpable, por el, el, el reino físico. Tenemos tres plasmas que forman un cuántum telepático. Eh, y tenemos un plasma que es el catalizador, que es Cali, que es el agente que une lo sensorial y lo telepático. Entonces acá tenemos un mapa en donde cada semana, ven, eh, semana 1 la matriz primaria del heptágono de la mente, el quantum sensorial análogo, se forma con los siete días de la semana el quantum telepático análogo. Y esto es el átomo del tiempo telepático análogo. ¿sí? O sea, cada semana tenemos un quantum sensorial y un quantum telepático. Un agente catalítico, de acuerdo a estos plasmas, forman un átomo del tiempo telepático análogo, en la semana blanca forman el átomo telepático del tiempo antípoda, en la semana azul se forma el átomo del tiempo telepático oculto, y en la semana amarilla se forma el átomo del tiempo telepático del campo unificado, que es lo que completamos hoy. Eh, esto es mucho más profundo y merece un estudio muy, muy detenido y, y muy relajado. Pero con cada uno de estos átomos del tiempo formamos este octaedro de cristal que, tiene también, que está formado por los cuatro tetraedros, eh, perdón, por los dos tetraedros que se forman, el análogo antípoda y el oculto y el campo unificado, y esos dos tetraedros se unifican eh, formando este cristal octaédrico que después vemos en esta imagen, que es la imagen de la meditación del puente arcoíris circumpolar, y en donde lo que estamos haciendo es una meditación en cada luna, en donde cada heptada, cada heptada roja, heptada blanca, ven los, los siete días de la heptada, forman un átomo de tiempo, y esos cuatro átomos de tiempo forman el octaedro de cristal, que en el día 28 como hoy, descargamos al centro de la tierra y de esa manera la tierra recibe telepáticamente nuestra nuestro proceso de todo el ciclo lunar nuestra meditación nuestra experiencia se lo enviamos con un pulso telepático lo descargamos hacia el centro y en la, en la meditación sincronizada de, de todos los quines planetarios alrededor del planeta, vamos acumulando el material telepático del, en, con los átomos del tiempo que van reuniendo cada vez más fuerza para expulsar este arco iris circumpolar y eso es lo que consiste el proyecto RINRI, que es como una transmutación de lo que fue el proyecto Manhattan que a través de partir el átomo de la materia creó una bomba atómica entonces para revertir eso en lo que es el, el karma galáctico digamos en donde todo tiene un, un equilibrio natural en el universo eh, en vez de partir el átomo de la materia lo que hacemos es unificar el átomo del tiempo telepáticamente y unirnos en un pensamiento común y en una intención común y en un tiempo común en una frecuencia de tiempo que fortalece la conexión telepática entre los seres y el planeta y de esa manera el proyecto RIN, RIN lo que lo que propone es que descargando nuestros, nuestras meditaciones nuestros átomos de tiempo en el centro del planeta reunimos el plasma necesario para ...eyectar eh, este, este puente arco iris circumpolar. Entonces todos los días 28 de cada luna hacemos esta meditación del puente arcoíris... ...en donde visualizamos todo esto, como esto, esto, este átomo rojo y este átomo azul giran en direcciones opuestas... ...creando estas espirales, este eje electromagnético de la Tierra que resuena con el ADN... ¿Sí? ven la forma de espiral, es la misma forma que el ADN, y este átomo amarillo y el blanco giran como alrededor del eje, ¿sí? siempre manteniendo como esa distancia antípoda, esa, esa tensión y ese equilibrio. Eh, y, esa, y toda esta imagen la llevamos hacia nuestro corazón y desde ahí, bueno, descargamos nuestra meditación en la Tierra y visualizamos como la Tierra... Eh, lanza a través de las auroras boreales y astrales australes eh, un arco iris que es como el símbolo de una humanidad unificada también en el tiempo. Ese es el proyecto Rinri, y bueno, hoy esta es la, la meditación del día de hoy que la, la hago de esta forma porque ya eh, bueno, porque ya me extendí demasiado y si no... Pero bueno, otro, otro día nos, nos sentamos más eh, relajadamente y, y entramos más en el viaje de la meditación del puente arcoíris circumpolar. Por último, para los gladiadores... Que, y las gladiadoras que hayan llegado a este momento de la transmisión, eh, contarles que los días 22 a 28 de esta luna cósmica que empieza mañana, la luna 13, la última luna del año, eh, que en el gregoriano son julio 18 a 24, quien eh, 111 mono resonante a 117 tierra cósmica, Va a estar este evento, que es el Giro del Tiempo 2020, activando la cultura galáctica en la Tierra, en donde durante toda esta semana va a haber cuatro exposiciones por día desde diferentes lugares del planeta. Entonces son 28 meditaciones en total, 28 presentaciones de diferentes temas y aspectos de la Ley del Tiempo. Eh, esto está organizado por la Fundación para la Ley del Tiempo y pueden inscribirse para participar aquí en esta dirección que es loftimeorg barra timeshift2020 Ahí se inscriben, les va a llegar al, al email la información con los horarios y los días eh, de, de cada una de las presentaciones Voy a estar ahí también presentando eh, acerca de la conexión entre el sistema de diseño humano y la ley del tiempo, ok? Así que invitadísimes todos a participar de este evento único y que, bueno, sucede por primera vez de esta manera, ¿sí? un evento online en donde vamos a estar compartiendo información para la renovación de la cultura planetaria, ok? Y bueno, para quienes deseen colaborar con estas transmisiones, este momento sincrónico, eh, aquí algunos, algunas posibilidades. Si, si disfrutan de, esta, de este compartir y les da ganas así como de, de ejercitar un, un dar y un recibir, eh, pueden colaborar conmigo para ponerle eh, nafta al, a la nave y seguir desarrollando estas transmisiones eso es como una forma también de, de aliento y de, de darle eh, energía a la, a la comunicación que sucede también eh, y también ah, me olvidé de, de in, incorporar la, la placa de la corte cristal de mañana que es en el día de perro cristal blanco vamos a estar teniendo una corte del king como ya venimos haciendo en estas últimas seis ondas encantadas así que invitados también a participar está la información ahí en mi muro y bueno sigamos contagiando creatividad sigamos contagiando arte sigamos contagiando fantasía Sigamos contagiando conocimientos también, y sigamos contagiando fuerza, espíritu, contagiemos afecto, eh, contagiemos empatía. Conectémonos, mm. aprovechemos las características de este tiempo, y, y hagamos las que funcionen a nuestro favor y fortalezcamos esta red de arte planetario que somos y convirtamos a la tierra en una obra de arte